¿Cómo movemos una lista? Con el mouse. No hay, no hay, otra, no hay otra ciencia, la verdad es que no, no hay otra ciencia. Ni Trello tampoco me plantea eh, ordenamientos de listas, o sea, el, el orden en que aparecen las listas en nuestro tablero va a depender de nuestra decisión. No hay como un, un ordenarlo alfabéticamente ni nada de estas opciones.